Estamos llegando a la última parte de este curso. Hasta ahora has aprendido sobre los objetivos del desarrollo sostenible, la importancia de conocer el contexto al que viajas, las organizaciones que coordinan las distintas acciones de cooperación para el desarrollo y sabes la teoría necesaria para llevar a cabo un proceso de agua y saneamiento. Pero, ¿cómo unes todo eso? En este módulo vamos a hablar sobre cómo se elabora un proyecto de cooperación para el desarrollo. El proyecto de desarrollo se fundamenta en la necesidad de orientar la voluntad humana hacia un objetivo real, materializable. Por ello, surgen distintos niveles de decisión, restricciones a tener en cuenta y se divide en varias etapas. Los dos niveles de decisión que podemos distinguir son, por un lado, el ámbito, es decir, los fines que se quieren obtener con ese proyecto. Por otro lado, el ámbito instrumental, que son los medios que necesitaremos utilizar para llevarlo a cabo. En cuanto a las restricciones, destacan las económicas, en las que tendremos que determinar cuál será el presupuesto limitado que necesitará el proyecto para llevarse a cabo. También habrá restricciones temporales, impuestas por el tiempo que calculemos que se necesita para realizar nuestro proyecto. El proyecto es un ciclo dividido en etapas. Que abarca desde la idea inicial hasta el momento final de evaluación de resultados. Todas las etapas del ciclo afectan las posteriores y anteriores y se dividen en identificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. Vamos a explicar mejor estas etapas. Empecemos por la identificación del proyecto. Esta primera etapa consiste esencialmente en la explicación de en qué consiste el proyecto que queremos llevar a cabo. Para ello, tenemos que tener varios puntos en cuenta. Planificación. Lo que haremos será analizar la situación a la que queremos llegar con nuestro proyecto, la viabilidad de conseguirlo, sus características y los medios que necesitaremos emplear para llevarlo a cabo, ya sean materiales, temporales o económicos. Es muy importante apoyar nuestro proyecto en documentación y datos existentes. Fuentes de identificación. Para ayudarnos a identificar el proyecto será necesario encontrar ideas que lo acoten. Deberemos tener en cuenta la política del país, proyectos que se hayan realizado en otras ocasiones o en las líneas de actuación de organizaciones que trabajen allí. Protagonistas de la identificación. En este punto tendremos que tener en cuenta quiénes son las personas beneficiadas de nuestro proyecto en general, las instituciones que realizan proyectos en ese contexto y las entidades que los financian. En esta etapa es clave el diálogo, porque debemos analizar cuáles son las necesidades de los beneficiarios, así como las responsabilidades implicadas. Beneficiarios y excluidos de la identificación. Una vez detectadas las necesidades, se establecerá una investigación más exhaustiva de la población a la que va destinada y que se consideran beneficiarios directos de nuestro proyecto. En esta investigación se incluirán los beneficios o perjuicios del grupo en concreto, sus características socioeconómicas o culturales y más. Estudio de viabilidad. Esta es la última parte de la identificación del proyecto y trata de estudiar si el proyecto se puede realizar con los medios materiales y en el tiempo establecido, además de estudiar su sostenibilidad, que se mantenga en el tiempo. Para ello, habrá que realizar pequeños estudios de viabilidad política, técnica, ambiental, social y cultural o financiera. Una vez identificado todo, procederemos al diseño del proyecto. En esta etapa, todos nuestros esfuerzos irán destinados a la planificación del proyecto que hemos detectado viable en el apartado anterior. Se divide también en distintos puntos. Planteamiento. En este primer punto se plantea la acción, perfilando con mucha definición la personalidad y el alcance del proyecto. Diagnóstico de la situación y aspectos técnicos generales tendremos que elaborar una relación de los elementos técnicos que requiere nuestra actuación, ya sean personas, medios, recursos o actividades. Trataremos los puntos, características del medio donde actúa, problemática a resolver, problema central, medios externos o que se pueden conseguir, capacidad de movilización de ayuda y obstáculos a superar. Plan de actuación. Se trata de la parte central del diseño del proyecto. Tendremos que tener en cuenta los objetivos, tanto el general como el específico que queremos conseguir. Es importante que estos objetivos puedan ser medibles para poder analizar posteriormente si se han conseguido. También tendremos en cuenta a los protagonistas, asegurando que nuestro proyecto será beneficioso para ellos. Por último, tendremos una parte de organización, donde organizaremos las tareas a realizar, la logística y la estructura con la que vamos a funcionar. Y una parte de actuación, con un calendario que permita visualizar y tener programado nuestro plan. Plan de apoyos complementarios a la ejecución. Evaluaremos en esta parte las necesidades de determinados servicios, de infraestructuras o equipamientos y de formación o captación para nuestro proyecto. Plan de financiación. Se deberá incluir dentro del diseño una estimación de los costes requeridos para el proyecto y cómo se van a financiar. Resumen de beneficios y justificación del proyecto. Estos beneficios podrán ser tanto sociales, explicando las mejoras a la sociedad esperadas con nuestro proyecto, como económicos, relacionados con el valor estimado del incremento económico previsto. Formulación del proyecto. Se debe adjuntar un informe completo acerca de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como los criterios de actuación de las agencias y organizaciones donantes. Este informe sirve para presentar el proyecto ante entidades que posiblemente puedan financiarlo. Reelaboración del proyecto Hay que tener en cuenta que una vez presentado el proyecto a una entidad financiera, Puede ocurrir que tengamos que realizar cambios en algunos de los puntos y ajustar el presupuesto. Una vez planificados todos los puntos requeridos, pasamos a la ejecución y seguimiento del proyecto. Dentro de la ejecución, tendremos que tener en cuenta el planteamiento, que se deberá plantear en un esquema Acción-Reflexión-Acción. También las condiciones de ejecución, que tendrán que asegurar la coherencia de nuestras acciones. La dirección del proyecto se encargará de tomar las decisiones con el objetivo de facilitar la atribución de responsabilidades, supervisar y calificar los resultados. Necesitaremos también un cronograma de ejecución, un plan de tesorería y conocer el marco legal en el que se engloba nuestro proyecto, tanto el entorno jurídico como los documentos necesarios. Por último, la funcionalidad como un órgano de la ejecución debe asegurar en todo momento que en cada parte individual se comporta como lo establecido en el diseño del proyecto. Durante todo el tiempo de ejecución es muy importante tener canales de comunicación efectivos y realizar un seguimiento de las actividades para asegurarse que se hacen de forma correcta. Para ello tendremos que vertebrar un sistema de seguimiento adecuado que conste de un diseño, indicadores, un sistema de información interna, instrumentos de recogida de datos y comunicación de datos. Como características, el dispositivo de seguimiento deb deberá ser liviano, no comportar un exceso de tiempo ni dinero, orientado hacia las unidades de análisis concretas, concertado ya que es posterior al acuerdo de todas las partes intervinientes en el proyecto y con un balance cualitativo-cuantitativo. En cuanto a los indicadores, es muy importante que se determinen de forma correcta y sirvan para la función que hemos establecido. Por tanto, deben ser válidos, fiables, eficientes y representativos de la actividad. Estos indicadores podrán ser técnicos, económicos, de funcionamiento, de impacto social o ambiental. Deberemos elegir los más adecuados para nuestro caso concreto. Además de todo lo anterior, deberemos seguir la reacción de los beneficiarios y realizar un seguimiento financiero. El primero tiene como objetivo evaluar si nuestra acción está teniendo el impacto previsto en la comunidad y se si realizará a través de encuestas, entrevistas, el seguimiento financiero seguirá las distintas operaciones para controlar el gasto y deberá servir para percibir las desviaciones o ajustar durante la propia ejecución del proyecto. Todas estas acciones deberán materializarse en un informe de seguimiento, cuyo destinatario suelen ser las organizaciones financieras, a las que les sirve como prueba de que todo está funcionando correctamente. Una vez ideado, planificado y ejecutado el proyecto, los cooperantes vuelven a casa. Aunque haya habido un seguimiento durante todo el tiempo de ejecución, la vuelta no significa desentenderse. Ahora toca realizar una evaluación del proyecto. La pregunta básica a responder a la hora de plantearla será ¿qué se ha conseguido? De esta manera examinaremos los beneficios conseguidos y los errores cometidos así como identificaremos puntos de mejora para futuros proyectos. La evaluación se engloba en tres categorías. Una evaluación de las realizaciones, que nos informa sobre cómo ha funcionado lo que habíamos planificado a nivel de recursos materiales, técnicos o de organización de las personas. Una evaluación de los resultados, y en ella se evalúa el impacto más importante del proyecto que tiene que ver con las consecuencias de su implantación. Se evaluará si han sido las esperadas. Por último, una evaluación de la eficiencia económica, en la que se evalúe el grado de cumplimiento del proyecto en cuanto a ayuda financiera recibida. Recordemos ahora lo que hemos visto. Un proyecto tiene como objetivo la materialización de una determinada actividad propuesta. Para llevarlo a cabo, lo dividimos en varias etapas. Identificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. En los apuntes podrás encontrar un mapa conceptual con todo lo que hemos explicado información complementaria que te ayudará a sacar adelante tu proyecto.